Vamos a agruparnos de a dos, creo que se da, dos, cuatro, seis, ocho, ya, sí, de a dos indistintamente, ¿ok? Escojan quien ustedes quieran, no hay problema, igual van a trabajar todos con todos, así que no hay problema. Uno va a ser el espejo, va a guiar al otro, ¿de acuerdo? Se tocan, sientan el calor del cuerpo, primero con los ojos cerrados, Trabajamos tratando de sentir al otro, el cuerpo, percibir al de al lado, ¿sí? Con mucho respeto, con despacio. Vamos a abrir los ojos y vamos a guiar al compañero por donde nosotros queremos. El trabajo consiste en guiar al otro. Si tengo acá, lo guío, abro. Ah, el que dirige lo lleva. La idea es aprender a confiar en el compañero. Y después lo hacemos con los ojos abiertos. Ya confiamos, sabemos que no nos va a llevar a hacer cosas que no podamos. O sea, el ejercicio está hecho para que aprendan a confiar en el compañero y a sentir que está al lado suyo. ¿Ok? Que tenemos que aprender a sentir dónde estamos, con quién estamos, cómo hacemos, por qué no. En el teatro no somos individuales, trabajamos colectivamente, ¿cierto? Entonces necesitamos eso, aprender a confiar en el compañero, a sentir la presencia del otro.